One small step for man, one for man. Hola qué tal amigos de Teoma Te saluda tu servidor Omar Villalobos Voy a tener la oportunidad de presentarme contigo Teomorfosis Una verdadera transformación la transformación del individuo Nace dentro Voy a presentar un entrenamiento Soy especialista en asesorar redes de mercadeo En el área de crecimiento Tu negocio va a explotar Tu negocio lo vas a llevar al siguiente nivel Así que te veo 6 de diciembre Teomorfosis, tu servidor Omar Villalobos Presentándose en vivo Una experiencia única Estás listo para reír Estás listo para inspirarte Estás listo para llevar tu vida verdaderamente Al siguiente nivel emocional Para alcanzar tus objetivos Estás listo para encontrar esa fuerza en tu interior y recargar las baterías. Teomorfosis, 6 de diciembre. Omar Villalobos, Lima, Perú. Te veo la próxima. Sí, sueño.